Mente, sus seguidores comenzaron a preguntarle a Mariana por lo sucedido y ella, rápida de reflejos no contestó pero sí editó el posteo.